Discrimine a estos, grupos, que no discrimine a las mujeres lesbianas, a las personas gay, a las personas bisexuales, personas trans, intersexuales y queer. Estamos solicitando, exigiendo al Congreso Dominicano que entienda que estas poblaciones constantemente sufren discriminación y en el sentido en que estos están eliminando del Código Penal este artículo en donde le dan carta blanca. A la República Dominicana y a las personas y a los grupos antiderechos a que discriminen a las personas de la comunidad LGBT nos están convirtiendo en un foco de discriminación, de muerte, de asesinato y de violación de nuestros derechos fundamentales y de nuestros derechos humanos. Eso es lo que estamos exigiendo, que sea reestructurado y que vuelva otra vez a ponerse la penalización de la discriminación por orientación sexual. Por la sencilla razón de que es evidente que en República Dominicana se nos violan nuestros derechos y es casi imposible acceder a salud, educación, servicios jurídicos y otros con este nuevo Código Penal, en su artículo 166, eh, párrafo segundo, mano. Much, Muchísimas gracias. Esta manifestación se daba de manera simultánea en el día de ayer. Eh, y quise eh, poner este corte donde el señor Dominic, que representa al grupo UNIDI, eh, en defensa de los derechos de los del grupo LGTB, donde él establece que en República Dominicana se le niega el acceso, que es casi imposible tener acceso a educación a salud, asuntos jurídicos. Él dice que si una persona es gay o lesbiana, se le hace muy difícil recibir atención médica. Realmente, eh, creo que esto sería un escándalo. Como están las redes sociales, como está la comunicación y el manejo de la información, el acceso a la información en estos tiempos, si esto se estuviera dando en nuestro país, como establece él, eh, Ustedes se imaginan lo que estuviera pasando a nivel de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que tienen todos los seres humanos. Eh, me parece que Dominic, al igual que Alfredo Reynoso y Lucía, que estuvieron en una entrevista en primeras horas, se basa en un estudio que establece y que realiza la USAID. Debemos de destacar que la USAID es una, un organismo internacional salpicada de escándalos, de manipulación, de investigaciones, de conspiración en algunos países en los que participa este organismo internacional que eh, hace una labor de desarrollo en los países eh, de la tercera, eh, de países de escasos recursos donde ellos buscan establecer o crear, mediante sus iniciativas, lograr un avance. Me parece falso esto que dice ese señor. Y yo voy a pedir, lamentablemente estamos allá al final del espacio. Me gustaría, por Dios, escuchar gente que diga y que realmente certifique que ha ido a un centro hospitalario y que por ser gay o por ser lesbiana no tenga acceso a recibir atenciones médicas, que no tenga asuntos, a, eh, que no tenga acceso a recibir lo necesario cuando se trate de alguna situación judicial o en el aspecto jurídico en nuestro país. Ellos establecen que 47 49 casos en la República Dominicana se han dado. Eh, o que le ha pasado casos de crímenes a personas que tienen que ver con o que son de una línea sexual diferente a lo que se establece que es normal, entre comillas, ¿verdad? Y le preguntaba a uno de los muchachos, eh, por, le ponía un caso muy sonado acá, que habría que deslindar si es un crimen de odio o pasional. había que establecer si esos casos que se han dado son de temas pasionales, como pasa con los feminicidios. Que no es porque la mujer sea lesbiana o esto, sino es un asunto de feminicidio o es un tema pasional. Nosotros entendemos que cada quien tiene el derecho. Todos tenemos derechos como personas, como seres humanos. No porque usted sea gay, no porque usted sea hombre o mujer. Sencillamente hay derechos fundamentales que están establecidos a nivel mundial. Que son los derechos a salud, a vivienda, a educación, a trabajar, a libre tránsito. Ciertamente se da, ciertamente se da que algunas personas que no comparten y que no respetan a un sector que entiende o piensa diferente, pues se dé algún tipo de discriminación. Como también se entiende que se discrimina a una gente porque sea moreno, porque es feo, porque no está con los estándares internacionales de belleza o de lo que se supone que es bonito, o de porque usted sea un afroamericano, o o sea aprieto, cabello malo. O sea, eso se da, y eso se debe trabajar desde el hogar en la formación. Ahora, nosotros tenemos gente y vemos gente que trabaja de manera normal en los establecimientos, sin importar su orientación sexual. Vemos que en las universidades, en las escuelas se estudia, en los liceos, se le da educación. La pregunta que quería o me hubiera gustado hacerle es, o sea, ¿qué tipo de derechos... Se están, eh, se están discriminando y pone un ejemplo bueno, porque en un restaurante no permite besarnos por poner un ejemplo, decía ella pero en un restaurante puede tener sus normas de que no, no porque usted sea gay, usted puede ser hétero usted puede ser un esposo de 200 años de relación, hombre y mujer si sencillamente en ese restaurante no le permite que usted se, no se bese porque tiene sus normas internas, pues sencillamente no se bese porque cada empresa tiene las normas que desea establecer y hay un perfil que como institución, como empresa, se supone que tú tienes. Y no lo veo mal en ese sentido. Ahora, que porque te digan, no, tú eres gay, tú eres lesbiana, yo no te voy a dar trabajo. Vemos que se le dice así, se pueden eh, citar de casos puntuales. Nosotros le preguntábamos a los muchachos y si en algunas de las preguntas no tenían las informaciones o no conocían. No estamos diciendo que no se dé el tema de la discriminación, no solo con los LGTBQI. Se dan otros aspectos sociales de la vida. Nosotros tenemos que enfocar la parte que tiene que ver con un asunto social, familiar, el Estado es garantista de que se nos respete, de que tenemos derecho. Pero esos derechos están ahí, están establecidos. ¿Qué más se debe de hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Crear una ley especial para cada sector de la población, para los que son morenos y cabello negro o, o cabello malo? ¿Una ley especial para quienes son eh, lesbianas o gay o demás? Esto suena... Eh, duro, cruel, como usted quiera entender pero las leyes están y si se comete un crimen a una persona sencillamente se lleva a la justicia y se sanciona a quien lo cometió esa es una de las preguntas que le hacíamos a los muchachos que no sabían si se han llevado esos casos, si, si ha habido sanción independientemente de si es moreno de si es cabello malo, de si es gay o de si es lesbiana el crimen es sancionado con la pena máxima, o como establezca un juez, que debe de ser, partiendo del hecho. Entonces, a veces hay cosas como que tú no las entiendes. Hay cosas como que tú buscas y ni ellos mismos te saben dar la respuesta. Aquí hay acceso a educación, debo de repetirlo, aquí hay acceso a salud, aquí hay acceso a trabajo. Ahora bien, si yo quiero un comportamiento específico en mi empresa y mi negocio sencillamente esas son mis normas si usted quiere una persona porque usted entiende que es una dama que le va a realizar ese mejor trabajo yo entiendo que el caballero no puede sentirse mal ahora si yo estoy en un taller de mecánica y yo entiendo que como dueño de ese taller el hombre tiene las fuerzas eh, tiene un mayor desarrollo que la mujer Para los asuntos de mecánica Por poner un ejemplo, aunque esto suene machista Porque el tema de los liberales O las liberales entienden Que los hombres y las mujeres no son iguales Ah, pero venga usted a cargar ese banco Que está llave usted va a tener la fuerza Que tiene uno de los muchachos acá Entonces a veces hay que aterrizar un poquito Y poner cada cosa en su lugar Y como diría mi compañero A veces uno se pone bravito Porque no se pueden decir las cosas como son Saludo muy especial a Frederick que está viendo el programa eh, y voy a leer lo que me enviaste eh, más adelante. Muchísimas gracias. Eh, lamentablemente no pudimos abordar más, pero seguiremos con esto. Muchas gracias. Que hemos llegado al final de este subprograma de mañana. Será precisamente mañana cuando volveremos a estar con ustedes a las 7 de la mañana. ¡Feliz eh, este día! Puse su programa. mascarilla.